En verdad, gracias por todo. Llegó el momento de decir adiós what crazy future Finalmente Llegó el momento inesperado. Llegó la hora de decir adiós. Y de solamente llevarnos momentos maravillosos. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma. Y Katrin no había venido. ¿Cómo venía aquí? No, o sea, yo había pasado por aquí estando en Guadalajara hace dos años, uh -huh. pero no entraba como tal. Gente, estoy aquí en mi nuevo caballo mexicano. Gracias a mi amigo Pablo, porque si no fuese por él, Saludos. yo tuviera mucho miedo, ¿verdad, Pablo? De acuerdo. Entonces, de hecho, ya me siento hasta más tranquila y todo. De recordar los sabores espectaculares de la comida Tenemos que venir a esta tequila Para buscar esta deliciosa pieza culinaria mexicana Y procedo a probarla Mira Nuestros amigos acaban de decir Que lo más rico que han probado hasta hoy es eso, pueden verlo en su canal. Pero ellos no han probado esto, así que no saben que es la gloria todavía. Ah, bueno. Puede ser, puede ser, no lo descubren. Eh, de hecho se me acaba de hacer agua a la boca. El cielo, o sea, divina. ¿sí? Ahí va, va esto para adentro igual. Tienes que probarla, es otra cosa, es como un viaje a otro planeta, a otro mundo. ¿Ustedes han probado el tiramisú? Todo lo que hemos probado, increíble, todos los sabores. Tuviera que quedarme con uno con el de café fíjate ¿Con el, el de café? café, dame sus cinco ¿Sí? Ya comimos, estaban deliciosos esos tacos Como ven soy una nueva persona, tengo vida, tengo energía son como bolitas rellenas de café ¿Alguien a probar? Las bolitas son como... Mm. Se siente como, como si algo te explotó en la boca La belleza de los pueblitos mágicos ¿Cómo están mis sabores? Yo soy Katherine Boys Seguimos en Tequila Hola Yo siempre los he seguido siempre he visto sus videos son muy cool. ¿Te gustan? Sí. Gracias. Hola. Vengan a Tequila, diles. Vengan a Tequila. Esto es, esta es la vida que en el rancho, gente. De verdad, una belleza, en serio que sí. Uno se la pasa relajado.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 el caminar por el centro y simplemente disfrutar de la buena vibra. Todos los centros históricos en México, y yo no sé cuál es, pero simplemente es como que te encanta estar allí. Es pura vida, todo el día hay movimiento, hay comidas por todos lados, hay gente local y gente extranjera por todo el como que todo el área. Una de las cosas que más me encanta venir acá al centro de Guadalajara es ver estas carretas, manso. Divinas oh. Realmente el centro de Guadalajara es súper bonito lo que era? ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cualquier perro! El perro. Pero vamos, no, no, no quise. No. deja de estar gastando dinero ¡Ay, vamos a mentir. ¡No, vamos, al centro, favor, no vamos al centro joyero! ¡No, me hace falta suéteres! ¡Vamos al centro joyero! Qué bonita esa catedral, vale Y algo súper cool de aquí en México Es que el tema de las ópticas y de los lentes Son muy económicos Así que ella siempre espera que vengamos acá Y se compra 3-4 lentes Para leer No, mentira, de verdad Es que yo no sé qué pasa Yo destruyo los lentes Es como Catherine con los pantalones ¿Qué pasa, <risa> Nah, ella se ha dedicado en este canal a revelar secretos, porque ayer dijo que yo comía pizza con tenedor y cuchillo. ¿No me veo más interesante? E inclusive el disfrutar de la mejor compañía. Hostia, adiós. Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal, tal le salió? Le salió bien. <risa> Un poco exagerado, como si yo digo, oye, güey. Llegó el momento de decir adiós a este lugar de México. When we wake. Bueno gente, estamos aquí en la terminal Y estamos pensando irnos en el siguiente transporte Pero vamos a tardar un poquito Porque vamos a desayunar algo rico Pero no me quería ir de Jalisco Sin dejar algo bueno Así que hice esto Mara es una persona muy especial. Ella es mexicana, emprendedora. Ya saben que una de las cosas que más nos gusta hacer cuando llegamos a cada uno de los lugares es como apoyar y dejar algo positivo. Entonces yo creo que a las personas que hacen cosas positivas también entonces hay que impulsarlas, ¿sí o no? Sí. Yo estoy dispuesta a aprender y a aceptar todos los conceptos. ¿Prometido? Prometido. Muy bien, Mara, muy bien. En internet informas o entretienes, una de las dos. No sé si se te dijo, pero yo tengo una empresa en Panamá que es una agencia de marketing digital. Por ejemplo, la parte de creación de, uh -huh. de contenido en internet que tú ves, que lo que sugerimos siempre es agarras un día de la semana, te sientas dos horas uh -huh. y sacas el contenido de toda la semana. Llegamos, aquí estoy con Gise. Tengo que decirles que este lugar siempre nos llama. Aquí pasaron muchas cosas hace dos años. Y siguen pasando cosas cada buenas, vez que cosas impresionantes. No le vamos a decir todavía dónde estamos, ¿verdad? No. Uh -uh. Para que, no sé, sigan, no sé, los próximos capítulos de esta serie. Y bueno, nada. Ahorita no. estamos demasiado felices porque este lugar nos trae muy, muy buenos recuerdos. Entonces, los extranjeros pues. siguen mi gente <risa> Adiós.